Para aquellos fanáticos de Brad Pitt y David Fincher han surgido muy malas noticias, pues la casa productora Paramount acaba de anunciar la cancelación de la segunda parte del exitoso filme de zombies, Guerra Mundial Z. Aunque la secuela de Guerra Mundial Z podría resurgir en un futuro, la versión que proyectaba el autor de películas como Seven y Perdida parece muerta y enterrada para siempre. Según fuentes oficiales, esta decisión ocurrió debido a las múltiples concesiones hechas al estudio, incluyendo trabajar con un presupuesto de menos de la mitad de los 190 dólares millones de dólares que costó la primera parte de la cinta. Por otra parte, la decisión de Paramount, podría estar motivada por la enorme cantidad de dinero que piensa invertir en Misión Imposible Séptimo y Misión. Imposible octavo, películas que se rodarán al mismo tiempo y cuyos estrenos están previstos para los veranos de 2021 y 2022.